Buenas, hoy estamos con Tomás y que nos va a explicar un poquito acerca de los viajes. Y la educación también. Y la educación. Hola, hoy haremos los viajes pero la educación también. Los viajes son como, no sé, ir a otra casa. Los viajes tendrán de tener. Los viajes están de o sea, what the fuck? Pero ya claro, pero son no a gustar. Interrumpimos este video para decirte que ya suscríbete ahora con el video. Así que ya me relajo. Uf. bueno. Ok, y ahora voy hacerme un enlace. Ok. Y ahora voy a matarme. Ok. Bueno, pero. Para regalar, haré. Así me haré un nudo. Para hacer. Una de remolino. Así me hago. Taca. Y me, me muero. Así algo, ¿ok? La ocasión es. Piojidolista, o sea. ¿Dónde? Interrumpimos este video. Para decirte que ya estás suscrito, así que ya suscribiste. Ahora sí, con el video. Así que suposición. Y bueno, esto fue lo que quería decirles. Así que me mudaré a París para recolectar de poco, poco y más poco. Así que lo sí de aquí. Así que felices necesita y hijo, pues ¡Chao! Y entonces le dice, el taxi?